Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Mi nombre es Wilton Martínez de Resetok.com En el día de hoy vamos a retirar la impresora ET2710, ¿correcto? ¿De qué? Del error de almohadillas. Una almohadilla de tinta ha llegado al final de su vida útil. ¿Qué impresora es? La ET2710, esa es la impresora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque es muy importante que sea error de almohadillas. Es importante que revisen que sea error de almohadillas. No reparamos otros errores diferentes a el de error de almohadilla solo error de almohadilla ¿listo? 1, 2, conexión USB, importante, conexión USB, no funciona si está conectado por wifi, ¿vale? No funciona, importante, wifi, no funciona ni red, ni cable de red, no, solo, solo USB, conectado directamente de la impresora al computador, ¿listo? Ok, 2, 3, eh, pues importantísimo, eliminar las impresiones en cola vamos a ver si hay las borra ya las borré 4 puede tener el programa instalado bueno aquí tenemos aquí, este es el error ah, no, aquí mostró que, que está que no, no, no hay conexión debe estar conectada y encendida ok debe mostrar así una almohadilla de tinta la impresora está al final de su vida útil listo este es el error que damos solución Qué vamos a hacer bueno tenemos el programita en la descripción está el link para que lo descargues necesitas una llave esta llave te la envío una vez hecho el pago vale lo recibes al correo lo que hace es que la descargas la guardas aquí mismo en la misma carpeta no se abre esto no se abre si te queda como así por ejemplo si te queda así no va a funcionar no va a funcionar, no va a funcionar. te va a pedir clave vale si hiciste el pago y no necesitas que te envíen la key debes enviar la ID, ¿correcto? ¿ya? simplemente darle doble clic control C, ¿cierto? control C y vas a la conversación y das control B ¿ok? listo, vamos a renombrar esto como debe ser? debe estar el nombre tal cual como lo envío ¿vale? este 2710.key esto no se abre por nada es una llave nada más. Doy doble clic aquí y se abre el programa. Listo. Doy clic SLED. Okay, vamos a buscar la impresora. El modelo de la impresora. Tiene varios modelos compatibles. Ya, entre ellos está la 2710, que es la que vamos a regetear. También damos clic en puerto USB, debe ser correspondiente o importante debe ser correspondiente. ET2710, ET2710. ¿Por qué? Porque no sale error de comunicación, ¿listo? Clic en OK Clic en Particular Ok, damos clic en pan Counter, Que es la herramienta que vamos a usar para resetear Ok, entonces aquí damos clic en Main y clic en Plante Estas dos Damos clic en Check y se nos muestra el contador Esta es la causa del error de almohadilla ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Resetear Resetear es pasar este numerito a cero Le damos clic en ahí nuevamente Y damos clic en inicializar o resetear Damos clic Vamos a aceptar Y listo, ya se reseteó Ya pasó de 100 a 0% Le pido al cliente que apague y encienda la impresora Un momentico lo importante es que apague y enciende Porque si no apaga y enciende No te va a dejar cerrar ¿vale? Si no apagas la impresora Y luego la enciende No te va a dejar paga, cerrar el programa Listo, ya, ya el cliente apagó el, la impresora Vamos a aceptar Ya podemos cerrar el programa ¿vale? Y vamos a verificar si ya encendió la impresora Vamos aquí mismo Esto ya está apagada Perfecto Bueno, una vez encendida la impresora Lo que primero que va a hacer es Limpieza de cabezales. Hay que esperar un minutico que ya haga la limpieza, la limpieza para poder que, que ya quede lista, o sea, que quede así preparada, lista para imprimirse. Vale, ok. Ahora vamos a imprimir una página de prueba. Una página de prueba, eh, ok. Ya quedó aquí, ya quedó lista. Listo, ok. Si te gustó el vídeo, por favor, dale clic en me gusta, clic en compartir. También clic en suscribirte y clic la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. ¿Listo? Te hablo Wilton Martínez de Versokay.com. Ahora está mi contacto para que me estates si necesitas solución, error, almohadillas entre 27 2710 ¿Listo?